Hola, plenes, estamos ahora con, con Cantón. Cantón, bueno, ya, coloquialmente Cantón, es, es, es la confianza de Asco, es lo que hemos hablado justo antes. Es Research Team Lead en Plane en, en, en, en Concepts. Tu charla, además, la charla que la has llenado al final, se ha puesto hasta la bandera, el año que viene en Sala 1, por supuesto, has hablado sobre el rendimiento, al final, Riding High Performance en .NET Core. Eh, ¿Puedes darnos unas pinceladas ahí de, lo que has, de lo que has hablado principalmente en, en esta charla? Pues la verdad es que yo pensaba que con ese título no iba a venir al final mucha gente y como <ríe> ha dicho, ha habido mucha gente interesa, interesada y básicamente hemos hablado de todas aquellas herramientas que Punto 3.0 eh, podemos utilizar o nos ofrece para poder conseguir más rendimiento de lo que podíamos conseguir hasta ahora en nuestros desarrollos con Punto Fregos. Y básicamente, muchas veces cuando ves charlas de este tipo lo orientan a eh, tecnologías como o palabras reservadas como span Memory, cómo se puede utilizar este tipo de herramientas en ejemplos que son como de laboratorio. A mí no me gustaba explicarlo de esta manera y lo que he intentado ha sido, pues en el último año hemos estado desarrollando o portando Wave el motor gráfico que nosotros desarrollamos en Plain Concept de .NET Framework a .NET Core, un año entero para hacer ese port y, y hemos tenido varios casos donde eh, había algunos paths críticos en el código que teníamos que optimizar y he explicado dos de esos paths críticos donde nos hemos encontrado un problema de performance y cómo gracias a las nuevas herramientas que te da .NET Core hemos sido capaces de, de conseguir el rendimiento des deseado. ¿Es, ¿Es sensible al final? ¿Qué rendimiento habéis llegado a obtener? ¿Es algo sensible? Es... A ver, la cosa es que en aplicaciones real-time, como por ejemplo gráficos por computador o sí. aplicaciones de simulación en aviones o lo que sea, eh, los milisegundos son muy importantes. Nosotros tenemos que ejecutar un frame de cualquier aplicación en unos 16 milisegundos. En 16 milisegundos se tiene que calcular física, eh, sonido, todo. Entonces, eh, si hay saltos en el que, por ejemplo, en punto .NET Frame o punto net core existe una cosa que se llama recolector de basura, no si el, el, el garbage collector salta te puedes comer entre 60 a 100 milisegundos los desarrollos que tenemos y eso genera un parón. Entonces la aplicación se queda la gráfica, se queda como parada. No se pueden permitir este tipo de cosas y por hecho pues, hemos tenido que aplicar ciertas técnicas para evitar alocaciones en memoria y que el recolector de basura o el garbage collector eh, pues, pase continuamente y genere parones. Eh, lo que hemos conseguido con .NET Core y estas nuevas herramientas es eliminar que no tenga que pasar el garbage collector, todos utilizan, son pool de memoria y cosas que están todo pre al principio, de manera que en tiempo de ejecución no hay alocaciones. Perfecto. Cómo, ¿Cómo hacíais para to tomar medidas, para ver realmente dónde se estaba yendo el tiempo? ¿Qué ibais? ¿Un poco prueba-error? ¿Utilicéis bueno, algún tipo de herramienta? Hay una herramienta muy interesante, yo la recomiendo a todos, ¿vale? Que es eh, .NET Benchmark, uh -huh. es una herramienta, o oh, no, Benchmark.NET, me parece que se llama. <ríe> que esta herramienta es increíble, además es un producto que ya Microsoft lo ha metido dentro de la .NET Foundation eh, y con eso se pueden hacer muchas mediciones a la hora de hacer micro, micro benchmark o micro optimizaciones dentro de tu código, es muy interesante saber cómo se comporta una cosa y estudiar cómo funciona el .NET Core, además ahora ya por ejemplo como tenemos el .NET Core a diferencia de .NET Framework es open source podemos ver todo el código fuente, analizarlo y ver cómo están haciendo por dentro cosas, incluso podemos hacer pull request al proyecto y, y decir, oye, pues aquí esto se podría mejorar o lo que sea y, hace, y aceptan ese tipo de pull request, Así, hay mucha gente a nivel mundial metiendo pull request ahora para optimizar la llamada con CAD o optimizar la llamada tal, entonces es muy interesante todo lo que se puede hacer ahora. Para desarrolladores que no estamos tan en el mundo del real time, eh, algo de las novedades que ha tenido .NET Corea, que digas, coño, esto para pa a nivel de performance seguro que os viene bien, si tenéis que hacer, sin, sin irnos a un caso extremo como puede ser tu caso real-time, alguna cosa de, mira, echarle un ojo a esto porque a nivel de performance va, va muy bien. Una de las cosas más interesantes es por fin tener tipos de referencia, dentro del de lenguaje ahora se pueden... Eh, un método, si trabajamos en vez de con objetos, trabajamos con estructuras para eh, elementos o entidades que tengo yo en mi, en mi aplicación que tienen un, una corta eh, duración de vida, eh, ahora nos evitamos muchos eh, copiados de estructuras porque existen que nosotros a un método tanto pasamos podemos pasar la estructura por referencia pero también podemos hacer un return por ejemplo por referencia y devolver una referencia de la estructura y esto nos permite que algo que no se podía hacer hasta ahora pues simular muchas veces más como se hacía en C++ el tema de punteros pasar una referencia en puntero devolverla sin tener que generar tanta copia que al final genera un overhead a nivel de CPU Pero más sencillo que en C++ espero Sí, por, sí por mucho, favor. Más, mucho más simple, mucho más simple. No, no, no puedo irme sin preguntarte un poco por HoloLens 2, la nueva ya, ¿hay ganas ya de cogerlas? Sí, la verdad es que ahora mismo estamos en un punto de transición entre HoloLens 1 y HoloLens 2, nosotros ya hoy lanzamos la primera preview de Wave 3.0 con soporte a HoloLens 2, hemos buena. estado trabajando con, con, el producto, eh, con el equipo para hacer eso, pero todavía no podemos tener una HoloLens 2 aquí en, en España y que nuestros clientes puedan, puedan utilizarla, entonces en, estamos preparándolo todo para que en cuanto sea posible podamos empezar a hacer desarrollo lo más rápidamente posible. Genial, nada más, muchas gracias Javi, eh, te veremos ya, yo creo que en la, en, como hemos hablado, en la sala 1 el próximo año, a ver si lo verás igual y muchas gracias por estar con nosotros sí. y por el tiempo de la sesión. Gracias chicos.